Vamos de inmediato con este reporte que realiza Defensa Civil a propósito de las nevadas que afectaron a varias regiones de nuestro país. El viceministro de Defensa Civil realizó un sobrevuelo por las zonas afectadas por las nevadas registradas en el país durante estos últimos días. Sí, hay varios lugares donde ya la nevada eh, va por dos días. Eh, estamos en alerta junto con el gobernador de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 Esta cartera se trasladó hasta el sector de la ciudadanía del municipio de Inquisibi, donde según información del alcalde de la población, Mario Sarsuri, son tres buses, cinco camiones y tres vehículos pequeños atrapados por la intensa nieve. Efectivos de las Fuerzas Armadas están en alerta para atender a familias afectadas por las intensas nevadas. Eh, pero por el momento no ha habido necesidad de ninguna evacuación de ninguna comunidad, eh, pero estamos en alerta en el momento en que sea necesario desplegar a nuestras Fuerzas Armadas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 es muy probable que en los próximos días todavía continúe, así que estamos eh, en apronte. 700 hectáreas de cultivos están afectadas, 1.144 cabezas de ganado están en riesgo. Eh, no hay gran afectación, como ustedes habrán podido advertir, porque no es temporada de siembra, no es temporada de cultivo de productos agrícolas. Recordemos que el producto de las nevadas, que afectó a ciertas regiones del país, 2.100 unidades educativas suspendieron sus labores.